El objetivo de una pregunta de tipo test se dirige hacia la comprobación de conocimientos. Su dificultad estará en reflexionar sobre un concepto, pero sin despistar al lector enrevesando la pregunta. Al crear una pregunta de tipo test, lo que más cuesta es buscar alternativas falsas creíbles, que se suelen llamar distractores. Las preguntas son difíciles cuando sus falsas son muy creíbles para quien no conoce el tema. También hay que hacer un esfuerzo en facilitar la lectura. Las preguntas de test de calidad preguntan sobre ideas concretas, no dan pistas y usan una escritura muy clara y muy breve. Se debe preguntar sobre un solo concepto o idea que sea importante. El material debe permitir comprobar si las respuestas son o no falsas. Además, las preguntas mejoran cuando aportamos ejemplos originales. Hay que preguntar por algo sustancial, valioso, como un diamante en la metáfora usada. Las preguntas de tipo cuál es la afirmación correcta, como la pregunta de geografía del ejemplo, suelen ser de baja calidad y no preguntan por nada concreto. Debemos dejar claro sobre qué concepto queremos preguntar. Por ejemplo, queremos preguntar sobre el objetivo 12 de sostenibilidad de la ONU, producción y consumo responsables. En la penúltima meta se habla sobre turismo, y se menciona de pasada que se debe promover la cultura local. ¿Es esta una idea importante respecto al consumo responsable? Si no es así, es mejor no hacer la pregunta. Huye siempre de lo que te parezca anecdótico o accesorio. Siguiendo con el ejemplo anterior, vemos que la introducción destaca la implicación existente con la reducción de la pobreza, que es el primer objetivo de sostenibilidad. Además la información enlazada contiene referencias a esta relación con la pobreza. Cuando tenemos claro como aquí, que se trata de un concepto o una idea importante, sí tiene sentido plantear una pregunta sobre ello. El material que se maneja, o sea el libro o las notas de clase, Debe dejar claro qué respuesta es la correcta y, sobre todo, que las demás son falsas. En el ejemplo anterior, la página web deja claro que el objetivo 12 puede reducir la pobreza. Sin embargo, no menciona ninguna de las opciones de color verde. Hay que tener cuidado al escribir el enunciado, ya que podría haber alguna conexión, por ejemplo, con el hambre o con la desigualdad. Por eso, la pregunta menciona a la ONU como la fuente de la afirmación. Pero cuando hacemos una pregunta sobre unos apuntes, se sobreentiende que nos referimos a su contenido. Las preguntas sobre un ejemplo original tienen mayor calidad pero exigen más trabajo, más reflexión y más creatividad. Aquí se pregunta por el nombre de un efecto relacionado con lo que se recuerda. ¿No está mal? Pero ahora se pide reconocer ese efecto del recuerdo sobre un ejemplo concreto. Y claro, está mejor. Es importante evitar atajos al crear respuestas falsas, porque dejan huellas o pistas que permiten al lector descartar opciones. Recuerda que crear distractores es lo más laborioso. Evita lo evidente, lo que se excluye mutuamente, las referencias a las demás respuestas y los errores ortográficos. Además, correlaciona enunciado y respuestas en género y número y propone alternativas de longitud similar. Blanco y en botella, lo evidente se descarta solo y entonces la pregunta es más fácil. Lo burdo es muy evidente, como transparencia para el cambio de dirección de la luz. Lo que desentona también es evidente, como naranjo, respecto a cactus, pita y cardo. Si hay incoherencia entre la respuesta y el enunciado, es evidente que es falsa. Aquí no cuadra administrar por vía intravenosa con examinar un líquido. Yin y Yang son opuestos. La respuesta correcta, cuando hay dos opuestas, suele ser una de las dos, como pasa en el ejemplo con las respuestas rojas. Evita las referencias a las demás. Las demás son correctas, suele ser la verdadera, como pasa aquí. Esto es porque se está usando un atajo, copias tres cosas ciertas, y la añades como verdadera. Las demás son falsas, suele ser falsa, como en este ejemplo. El atajo es ahorrarse pensar un distractor. En informática, a los errores se les llama Bach, que significa insecto. Si una respuesta tiene un error ortográfico o gramatical, seguro que es falsa. Esto es porque la correcta se copia del texto, pero la falsa te la inventas y te puedes confundir al escribirla. Aquí no cuadra lo de dos ángulo. Hay que revisar bien las preguntas para evitar los errores. Cada respuesta debe encajar con el enunciado como las piezas que se unen en un puzzle. Si una respuesta no concuerda en género o número con el enunciado, seguramente es falsa. La correcta seguramente ya concordaba en el material usado. Aquí no encaja lo de las carbohidratos. Se resuelve fácil llevando los artículos a las respuestas que aparecen de color verde. Cuando una respuesta es más larga o compleja, suele ser la correcta. Uno no se esfuerza tanto en inventarse las falsas, como pasa en este ejemplo sobre un tema de estadística. Una forma de corregirla es quedarte con la parte más importante de la correcta. Si usas números, ponles la misma precisión. Por ejemplo, usa los mismos decimales o las mismas cifras. Aquí, la única respuesta con decimales llama la atención. La más precisa suele ser la correcta, como aquí la respuesta roja. Pero vemos que, añadiendo los decimales verdes, cumplimos fácilmente con la condición. La pregunta tiene que ser clara, como el agua. Debe entenderse bien a la primera. Evita ir a pillar, usar dobles negaciones, usar palabras como nunca y escribir de forma imprecisa. No queremos poner trampas o ir a pillar, representado aquí por cazar mariposas. No hay que crear preguntas enredadas con cosas extrañas, en el ejemplo, si no miras bien la imagen y no lees todas las respuestas, respondes que el vehículo debe seguir de frente, y así caes en la trampa del semáforo rojo. La dificultad debe estar en aportar alternativas falsas creíbles, para quienes no han estudiado. Habría que dejar más claro el texto del enunciado mencionando al semáforo, como se ve aquí. Negar dificulta la comprensión. Las frases en negativo no se leen bien o no se escuchan bien. Según la señal, se puede fumar o no se puede prohibir fumar. Mejor pregunta en afirmativo, si usas negativos escríbelos en mayúscula y nunca niegues dos veces. En el ejemplo, niegan el enunciado y otra vez en algunas respuestas. A veces es fácil eliminar las dobles negaciones pasando todo a afirmativo. En el ejemplo hemos hecho esto y además hemos sustituido hombres por mujeres. Pero hay que tener mucho cuidado con estas transformaciones porque a veces son difíciles de hacer. Las respuestas tajantes, representadas aquí por ir a la máxima velocidad, si incluyen por ejemplo nunca o siempre, suelen ser falsas, como pasa en el ejemplo. Esto es así porque es fácil que existan excepciones. En este otro ejemplo, las respuestas tajantes con siempre y únicamente también son falsas. Los extremos, como nunca o siempre, dan pistas y podrían estar en la sección anterior. Algunas palabras producen una especie de humo o niebla, si las respuestas contienen posiblemente, útil para, es importante y otras cosas parecidas, serán más difíciles de entender. Este tipo de imprecisiones se entienden mal y suelen ser falsas, así que intenta evitarlas. En el ejemplo, todas las respuestas contienen imprecisiones y todas son falsas. Las imprecisiones también dan pistas y podrían ir en la sección anterior. Como los tweets, representados aquí con un pájaro azul, nuestras preguntas deben ser breves, porque queremos que se entiendan rápido. Esto se consigue yendo al grano, usando frases sencillas y no repitiendo las cosas. Hay que ir al grano, no hay que dar rodeos ni incluir elementos innecesarios. En el ejemplo, la referencia a la firma del tratado no tiene nada que ver con las conquistas de Jaime I. Eliminando el asunto del tratado, se pregunta por lo mismo pero de manera más directa y se entiende mejor y más rápido. Queremos preguntas sencillas, como los dibujos de los niños, en la metáfora que usamos. Hay que usar un estilo directo, sencillo e intentando que sea en afirmativo. El ejemplo se ha tomado de un test de matemáticas de secundaria, pero el enunciado utiliza muchas palabras para preguntar algo simple. Vamos a eliminar lo superfluo que hemos marcado en rojo. Solo nos interesa que es un rectángulo, que nos dan la base y la altura y que preguntan por el área. De nuevo, el enunciado nos queda más corto, dice lo mismo y se entiende antes. No hay que repetir cosas, como se hace con las palabras de un sello de caucho. Por ejemplo, no hay que repetir palabras del enunciado en las respuestas. En el ejemplo, se repite el principio de todas las respuestas y lo hemos marcado en rojo. Es fácil poner el, tex el texto en rojo una sola vez en el enunciado. Así, no hemos cambiado la pregunta y como en los casos anteriores, es más corta y por tanto se entiende antes. Este mapa mental resume visualmente esta presentación y utiliza las mismas metáforas. Esperamos que esta presentación y el mapa que la acompaña te sirvan para escribir preguntas de test de calidad. Recuerda que el objetivo de las preguntas de test es comprobar conocimientos, y que no se trata de liar al lector. Es necesario preguntar por una cosa importante y comprobable, sin dar pistas y con una escritura clara y breve.